ah Hasta uh, yeah, uh, yeah. haciendo plata de una forma no convencional Y, y si me voy para la correcional no voy a hablar Por puta mala agradecida no voy a llorar Y ahora solo quiero plata No quiero nada más Me, me estoy fumando la ceniza de la oposición Ustedes venden el culo para hacer una canción Es esa mierda de ustedes No podría ser yo Perdieron su Host. De qué sirve ser famoso si no hay autenticidad? Habla mierda en tus canciones, pero no sé si te da. Yo sé que yo están esperando que me caiga para atrás. No me rebalo, le disparo, se lo voy a vaciar. He, he cargado, te vacíe, te dejé como un queso. No quieren hablar de mí porque mi nombre tiene peso. Me, me están odiando, pero yo no sé ni quiénes son ellos. Yo hago lo que yo quiera, que se vaya la mierda se sello. Te dimos eso, Giles, parece un red room. Puta, llamando a tu puta y ella moviendo el boom. Ya estamos comiendo bien y peeling very good. Put Vaina mejor que cierres el orto Y si te encuentro hablando mierda no te hagas el otro Para que se pasa de gil le borramos el rostro Habladores de mierda hay muchos pero reales hay pocos Cuando me viste en la calle parece a que evite el diablo Me arrepiento de mis pecados Con Dios estoy hablando Por darle bola a estos giles que se la pasan hablando Y por ser tan hijo de puta cuando yo estoy rapeando Cuando me viste en la calle a que evite el diablo Una manada de malditos idiotas Me arrepiento de mis pecados con Dios estoy hablando ¿Saben por qué? Por dar rebola a estos giles que se la pasan hablando Porque no tienen el valor para estar donde deben estar Por ser tan hijo de puta cuando yo estoy rapeando Necesitan personas como yo para apuntar con sus malditos dedos Y decir, ese es el mal. ¿Y? ¿Ustedes qué son? ¿Buenos? ¿No Solo saben esconderse? Un ¿No momento. Oh yeah,